La fiesta de la cerveza. ¿Tiene día y tiene bandas ya confirmadas? Exactamente, 9, 10 y 11 de diciembre, viernes, sábado y domingo, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se realizará la nueva edición de la Fiesta de la cerveza. Dijiste rock y es una de las polémicas porque rockero solamente estará y luego aparecen voz y Nicky Nicole, traperos, el palo no moderno, por así decirlo, del estilo que por allí es un tanto criticado en las redes. Pero no deja de ser súper convocante y aplaudido. No sé si también. es rapero o sí, vale. Y es rapero trapero. Son rock, no. Mm. Son. Bueno, podemos discutirlo mucho tiempo. Ahí, en el límite Tus inicios, sus inicios son de rap. Sus inicios sí, son sí, de rap. Sí, claro, claro, Pero bueno, vos, Nicky Nicole y Ciro serán de la partida. Falta la firma de contratos, pero bueno, sí. está todo predeterminado para que ellos sean los elegidos. Y además, algunos detallitos lindos. Por supuesto, presencia mendocina, de 5 a 6 bandas por noche serán las que estarán allí presentes acompañando al show central, que serán estos tres artistas. Caramelo santo también festejará sus 30 años en la música, en la noche de rock, un histórico, una banda histórica de Mendoza, una de las más importantes también de los 90 a 2000. Bueno, en este caso festejará su aniversario con Goy Caramelo y todo el equipo allí de Caramelo Santo. Y también, por supuesto, el marciano cantero tendrá un momento, será homenajeado en la fiesta de la cerveza. Eh, participó en más de una edición, así que también estará allí eh, presente. No está confirmado de manera firmada, por así decirlo, pero sí serán estas las bandas que estarán en la fiesta de la cerveza. Tadeo García Salazar, el intendente, el viernes tiró un tweet para que la gente vote a quien quería y allí surgió la polémica de che, pero esto no es rock y demás. O sea, que tengo la sensación que el tweet ese lo tiró como para después confirmar que vienen todos. Sí, sí. Es que claramente. Porque claro, imagínate. No, manejábamos botan... la información claro. de que iban a ser esos tres, pero cuando lo tiró el intendente claro, fue como. Imagínate, votan todos a Nicky Nicole y dicen, no, justo es la que no viene, claro, claro, nada. Era obvio. Bueno, casi, dice. O sea, que yo <risa> no, no, no es una gran deducción la mía. No, <risa> no, no, no les parece que yo fui <risa> especuló, había otras bandas así rondando. Eh, habían pensado en Fito Páez, habían pensado en Trueno, pero bueno, finalmente estos tres creo creo sí. que tenían previsto este año mirar <risa> lo que son las cosas hacer un homenaje especial a los enanos mirar lo que son las cosas creo que estaba previsto para este año es que el... tocaran los enanos y que tuvieran ¿no? un que una, una, una, no, no ¿Igual? Acuerdo, creo que eran 30 años de los enanitos verdes que se cumplieron durante la pandemia y quedó igual y... no entiendo por qué la polémica si no son bandas de rock si no es una, un festival de rock bueno, pero históricamente lo es, no fue estamos un poco más destinados al rock el año o sea, pasado vino la Delio Valdés el... y estuvo la Delio las pelotas y Litquila también un trapero claro. Eh, pero bueno, en o sea, este no boss... nació como un festival de rock este. ¿Cómo? Digo, no nació como un festival de rock. No, pero históricamente tenía. Se llevaba Sonic, bandas más rockera Casi. siempre el cierre estaba a cargo de una. Excepto ah, CEO, algunas oye. situaciones contadas. Pero ¿Y en general eran bandas más relacionadas al rock. Que puede ser interesante que la idea es que Ciro también. Eh, si soluciona, o sea, si se resuelve o no soluciona, es que esté con la Orquesta Filarmónica. Recordemos que grabaron un disco juntos ¿Sí? en la fiesta de la cosecha. Bueno, que sea una parte del show. No solamente Ciro y los persas, sino también Ciro. Uh -huh. Y la Filarmónica. UOS vino este año al show privado en la Arena Maipú. Nick y Nicole estuvo en la última vendimia en marzo en la repetición. Y Ciro este año no ha venido, así que bueno, será el, el nuevo de este año, por así decirlo. Pero bueno, creo que será muy convocante. Las entradas saldrán a la venta próximamente. Se estima que saldrán dos mil pesos y si no, el bono por las tres noches, 4.000. Bueno, gracias Gabriel. Vamos a estar atentos a las confirmaciones. Entonces, esperando la fiesta de la cerveza.